Esta parte tiene que ver con aprender a trabajar en equipo. Os voy a pedir que penséis de manera individual unos segundos sobre qué elementos básicos creéis que intervienen en un trabajo en equipo para que éste sea efectivo. Vale. Ahora a hablarlo con el compañero de al lado. A ver, por aquí hay unas ideas. Decid un elemento básico que tiene que estar presente en el trabajo en grupo efectivo. Habéis pensado un poco también en la, bueno, en la empatía, básicamente. ¿Algo ser ponerse en la piel del otro. Más elementos, por ejemplo, vosotros. Implicación de todos los miembros del grupo. Implicación de todos los miembros del grupo. Más ideas. Que haya un líder en el grupo. Ahora veremos, ¿eh? están muy relacionados con lo que decís, la importancia de trabajar en grupo, en, en, en ingeniería ¿vale? y en muchos ámbitos. ¿no? Decimos que los ingenieros somos uno de los colectivos que en gran proporción, en el ámbito profesional, trabajamos en equipo. ¿no? Siempre que pensamos en proyectos ingenieriles de diferente tipo, pensamos en equipos de ingenieros y personas con otros perfiles que deben trabajar en, en, en grupo. También hay otros, eh, otras profesiones donde se tiene que trabajar en grupo. ¿no? El caso del fútbol, el caso de, de la medicina, de los médicos, ¿no? las operaciones trabajan por equipos de cirujanos y, y otros tipos de profesionales. En general, cuando se trabaja en grupo, eh, lo que se tiene que considerar es que todos los miembros del grupo deben trabajar hacia un objetivo común. ¿vale? Ese objetivo común en el ámbito de la ingeniería suele ser el desarrollo de un proyecto ambicioso. ¿Vale? Por eso típicamente los ingenieros trabajamos en equipo, porque queremos uh, desarrollar un proyecto que es ambicioso y que requiere la participación de múltiples miembros para que sea exitoso. Típicamente una empresa lo que buscan en la selección de personal es muchas veces... Está muchas veces más centrado en las competencias transversales o generales que en las específicas. Una persona, por el simple hecho de tener un grado o una titulación, ya se le supone que maneja unas competencias específicas. Pero no está tan claro si esta persona eh, maneja de manera razonable esas competencias transversales. Claro, a las, a las empresas les interesa que el resultado de los proyectos sean exitosos. No que un miembro de un equipo sea un crack, ¿no? entre comillas, sino que esa persona, que puede ser un crack, participe de manera correcta dentro de un equipo para que el proyecto sea finalmente exitoso.